hola bienvenidos de nuevo al canal vamos a ver la runa tir esta runa representa la trinidad porque se conforma de tres lados o tres líneas que conforman una forma de flecha de tal forma que esta runa nos ayuda en el despertar de la conciencia pues aviva lo que es la circulación de la sangre los vasos sanguíneos y todo lo que tiene que ver con las venas y la circulación de tal forma que esta runa nos va a ayudar mucho en el despertar de la conciencia muy atentos a cómo se realiza pues continuando con esta serie de runas, vamos a ver el día de hoy la runa Tir. ¿Cómo la vamos a realizar? De la siguiente manera. Nosotros, erguidos, nuestro cuerpo totalmente recto, con los brazos pegados a nuestro cuerpo, vamos a inhalar profundamente levantando nuestros brazos hasta tocar la punta de nuestros dedos. Una vez hemos llegado hasta aquí y hemos inhalado totalmente, vamos a exhalar mantralizando el mantran Tir de tal forma que bajemos nuestros brazos con las palmas de las manos mirando hacia arriba y más o menos a la altura de nuestros hombros cambiaremos la posición de las palmas girándolas hacia abajo, que miren hacia el suelo. Y allí seguimos la mantralización hasta quedarnos así, en forma de flecha. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. ¡Ti! Vamos a realizar estas mantralizaciones por siete veces. Continuando con la serie de runas, vamos a ver la runa Bar. ¿En qué consiste esta runa? Muy simple. Si nosotros recordamos la anterior runa que realizamos, la runa TIR, se recomienda realizarla justo después de esta runa, de la runa TIR. De tal forma que si recordamos, inhalábamos profundamente, levantamos nuestros brazos y exhalábamos con el mantra TIR. Hasta llegar aquí. En esta posición cambiamos a la runa bar, en que consiste colocar nuestro brazo izquierdo en forma de jarra a la altura de nuestra cadera y nuestro pie izquierdo también en forma de jarra colocando la punta en el suelo y el brazo derecho estirado, pegado a nuestro cuerpo. De tal forma que una vez estamos en esta posición, mantralizamos el mantra bar. Comenzamos. Ba este, esta runa la vamos a realizar por siete veces consecutivas en conjunto con la runa TIR para así potenciar sus beneficios. ¿En qué consiste combinar estas dos runas? Muy sencillo. Por un lado, la runa TIR nos ayuda en el despertar de nuestra, nuestra conciencia. Y por otro lado, la runa BAR nos ayuda a acumular energía, átomos de energía de altísimo voltaje. Recuerda, la respiración es muy importante, siempre inhalando profundamente hasta llenar totalmente la capacidad de nuestros pulmones y exhalar hasta que quedemos totalmente sin aire en nuestros pulmones. No olvides suscribirte a este canal y darle me gusta.